Pasamos a otro tema que le tocaba a la joven Liz, pero no asistió hoy. Danilo Medina. Liz, Liz es, es la es, joven que está aquí. La candidata regidora por la Fuerza del Pueblo. Ella es candidata regidora por la Fuerza por del la Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Ella es la que está embarazada. Sí. sí. O sea, no estaba preguntando por ella porque realmente le realmente he visto. Y se expresa muy bien. Eso era lo sí, que iba a sí. decir. Okay. Está se bien, pone bien. La gente, la gente pone y se, <ríe> se para... ¿no? no, todo el mundo tiene su público y ahorita me... Señores, Danilo Medina hablará esta noche. La pregunta de todo el mundo. ¿Qué dirá el presidente Medina? El presidente Medina hablará del país esta noche por una cadena de radio y televisión, según informó el vocero de la presidenta. De la, de la presidencia, perdón La alocución del primer mandatario Será a las 8 de la noche Aten Atención ah, Se acabó la novela ahí A las 8 de la noche Y produce Tras la suspensión De las elecciones Lógico Dará de qué hablar el presidente Medina Como presidente de la nación A Danilo le corresponde Dar la cara Y eso es lo que va a hacer Yo creo que su discurso no tendrá algunas eh, declaraciones que, que realmente nos lleven a, a, a descubrir qué fue lo que pasó realmente, que eso es lo que todo el mundo quiere saber, sino que como representante de la nación va a dar su punto de vista. Y llegó Liz. Eso así, llegó la... Y ojalá no se va a responderle a Leonel que él vaya como costumbre, porque necesitamos que él hable como presidente... No que venga a hablar, a echar veneno. Buenas tardes. Hola. Llegó con la para prendida Llegó enfadada. Yo tenía mucho que no venía por aquí. Llegó, dime Liz, ¿cómo va todo? Yo estoy bien, feliz. Está bonita, ella es. Sí. Gordita es. Sí, señora. Señora Ariete, en el aire. Vamos a hacerlo porque este programa es así, orgánico. Pero vamos a ver si esta llamada corresponde al tema que estamos tratando. Buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Esperemos que no sea cobrando. Un cobrador. ¿Cómo? Sí. Ok. Eso es trabajo. Eh, es, eh, <risa> eso es trabajo, un picoteo. Es? Señorita, estoy en un programa en vivo. Eh, le devuelvo la llamada de inmediato para atrás. Oh, no hay problema. Eso es un picoteo de, de, del señor. Entonces, eh, como, como decíamos, esperamos que el presidente Medina venga con sanciones, que venga a hablar como presidente, que no venga a hablar como eh, como parte de un grupo, del grupo oficialista, del PLD, sino que venga y nos hable como el presidente de todos los dominicanos. Y ¿Qué tú esperas que te diga el presidente Danilo Medina? Que de, que, que que plantee como presidente. Que él piensa o es. O sea, ¿qué son? tipo de respuesta tú, tú, cre, tú, tú la ves favorable eh, de parte del presidente de la República? Mano la dura, Dina, mano, mano dura con las personas que cometieron este hecho. Esto es un crimen. Pero contra si lo no sabe, ¿quién sabe de la Junta? Porque él es, él es el presidente de, de del, del país, no el presidente, del presidente de la pero Junta. Pero queremos mano dura con la justicia, aunque sabemos que Jan Alain es un jodido títere que solo actúa cuando le da la gana. Pero que hagan algo. Porque tiene que caer todo el peso de la ley sobre las personas que cometieron el Tú piensa, el tú piensa. Y que no venga con oíme. el dramita de que fuese a votar. Espérate, espérate, espérate. Que, que no venga con ese dramita de que fuese a votar. Tú piensa que tiene Señor que cancelar todo el mundo ahí. Señor presidente, a usted no se le va a habilitar, no hay reforma constitucional, venga con cherchita. La junta dijo que las elecciones van a ser el 15 de marzo, por cierto. Mira. No venga con chercha, que no se van a unir. corazón, óyeme. Tú no, piensas que, no que Danilo Medina. Para habilitar a Danilo, ¿Tú? para de, luego Danilo retirar el penco Oye. y venir el no, señor pero presidente. Pero yo creo. Me quedó muy bonita la tragicomedia, no. Pero, no va pero a ser. un así. momentico, un, momen, un momentico. Eh, escuché, el disco, eh, escuché la opinión de, de Vincho, que se refería a eso mismo que tú estás diciendo, pero ¿de dónde sale esa información? Todo parece como si fuera un plan. ¿De dónde sale esa información? No, pero de dónde sale esa información? Porque ¿Qué partido de oposición Al tiene la fuerza no para puede sabotear? Deduciendo, yo estoy deduciendo que Fulano va a decir esto. Esa gente dan para todo, Ariel. ¿Qué, dime tú, ¿qué partido de oposición tiene la fuerza para sabotear unas elecciones que el error venía desde dentro de la Junta? ¿Qué partido de oposición tiene esa fuerza? Pero a la Junta le corresponde. Ellos también están suponiendo. que, Porque esas no son declaraciones veraces. No, ¿Quién no, se no lo ellos. Va a ellos hablaron sobre la, la, la nueva fecha, creo. Solamente se refirieron no, a, a eso. Ayer, ¿A le ayer a la en la rueda de prensa que hizo Temo de Brecht mencionó. Ese viejo ese viejo que, que buscar su puesto también. Que fue un sabotaje. El, el, el y Temo hizo es... como acusar a los partidos de oposición. ¿Qué partido de oposición tiene la fuerza para sabotear? Unas elecciones, unos u, u, unos aparatos dentro de la Junta. ¿Cuál es el partido de oposición que tiene la fuerza para hacer eso? ¿Quién se lo va a creer? Dejen esa tragicomedia por el amor de Dios. Que aquí sabemos quiénes son los bandidos.